Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Bienvenidos a Bleach, Brave Souls Y continuamos aquí con el Brave Fest No vea, ¿eh? Cómo le pego yo al inglés eh, Pues nada, aquí tenemos el chico, ¿vale? Stillness and Passion Vale, en el paso 20 garantizado Ya, ya, pues madre mía, hasta que tengo el paso 20 Vale No sé, vamos a ver Nos va a pedir un montón de orbes Vale, aquí tenemos el de arena también Pero este es nuevo, el Fair Y yo creo que lo podremos lo podemos hacer Este también mola, el de selección de personajes El sumontique. Vale, pero vamos a darle uno de estos Por lo menos Venga, de 150, nos quedamos en 135 250 Vamos a ver A ver lo que nos da por lo menos Venga, dame el Ichigo, 6 estrellas ya del tirón. <risa> <risa> ¡Otra! ¿Es <¿Aonimaru>, esta? <risa> ¡Ah, no! ¡Kaname! Este no sé si era bueno o no, si era de los, de los nuevos. De 5 estrellas, ¿eh? Está muy bien, yo creo. Ya me lo comentaréis. Pero bueno, ¡Kaname! Estupendo. <ríe> ahí con la mano, ahí el, en la cara. Parece que lleva una venda. No sé si será ciego o qué. Este no lo conozco. Otro, otro. Cuatro estrellitas. Zuru. Otro, igual. Bueno. ¡Baila! ¡Oh, este que guay! La ruquia de cuatro estrellitas. Si podemos, pues la subimos 70. El Izuru Otra vez. ¡Ostras! Te de... ¡Yushiro este! De cuatro estrellitas. Este creo que lo tuvimos. Ah, el Renji. Suhei y yeah, a 90. Bueno, pues 5 nuevos. No está mal. A ver. Algo, algo. Nuevo, nuevo, nuevo. O sea que muy bien. No sé, este... Yo creo que puede ser bueno, ¿eh? Ya veremos, pero... Yo creo que puede ser bueno. Y a un hollow también, tío No me fastidia Bueno, ya lo subiremos Ok Mira, pues ahí tenéis el brave ¿eh? Podéis invertir en él Ahora nos pide 200 Paso dos. Bueno, después miraremos Si no los tickets, no tengo <risa> Ojo que tengo 5 chats ahí Lo mismo A ver, chat Otro Ojo, que hemos ingresado el, el Will a nivel 4, ¿eh? Puede estar muy bien. Ya. No se me borran los 5 eso. Sí, ahora. Perfecto. Muy buenas. Hola, José. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Voy a hacer oír las cuestas la del Will antes de que se me olvide, que luego no las hago. Mira, todo esto que nos viene muy bien. El reviva al candle y todo que nos han dado. Hoy, de regalito, venga, puntito de este amigo. Va a estar bien. Bien, bien, ahí vamos. Tenemos nuevas órdenes, nuevas misiones. Aquí está, recogemos todo. Venga, perfecto. Ole, Ole ahí! Ya habrás conseguido pavos, ¿no? Con las estrellitas ¿Habrás conseguido 100 pavos? buena Vale, pues esto ya lo tenemos, ¿vale? Ya sería cuestión de hacer la diaria Y todo eso Eventos Aquí nos quedan poco para la arena, ¿vale? Y lo del Journalist Detective, puede estar bien también Está viciado, ahí, ahí ya te digo, eso es con el, el gustillo también Como todo Como todo en esta vida Vale, tenemos por aquí un par de Amiguetes, pues bueno Vamos a ver, cuatro para ser exacto. Ok Espero que no me saque ninguno Venga, Redea, Kasuru este ya no será... Amigo o enemigo <ríe> Venga Ok, yo estoy por aquí Venga Pues nada Eso por ahí Vamos a ir al Will un momentillo Y tendremos que seguir subiendo al Yusiro A ver si podemos. Will wow. Detail A ver Vale, aquí podemos Chequear eh, el estatus de nuestro Will Editado por el bandolero Ahí está, bandolero 7.0 Unirse a mi canal de Youtube También en Twitch Hola Pupi Bien, bien, me alegro verte ¿Y tú qué andas muy perdido? <ríe> Dos personajes, cinco estrellas gratis. Ok, ahora vamos. Estamos aquí con el Will. Acabo de sacar uno buenísimo, ¿eh? También te lo digo. Mira, pues aquí está Que si quiera unir al Will, ya sabe. Andolero 7. Ojo aquí. Bueno, aquí es donde podemos editar todo nuestro. Nuestro Will. Vale, los miembros y todo. Aquí está. Bueno, cuántas cositas. Automáticamente aprobar. A Johnny Request. Esto lo podríamos. Editado por desconocido. ¿Qué hacemos? ¿Le damos que sí o qué? ¿Le doy aquí que alón? O no. Vaya vale, que hay alguno que no. Que no queramos. ah vale. Editar el Will name el emblema. El emblema es topésimo, pero bueno. Aquí, sí, se sí invite. Transferir tu líder, sí, a otro Will Mimber, dice. Ah, pero esto es para cambiarte de Will o algo, no sé. Cambiar Will. No sé por qué está encendido. Ah, que está ahora de noche, vale, vale. A ver si te veo más por aquí, hombre. ¿Se un Fortnite o algo? Ahora que estoy con el Fortnite Ahora no, no voy a actuar el Fortnite Ahora que estamos salvando ahí Ucrania Estamos ahí en la resistencia Venga Vamos a ver Este Los requer Vale Recogemos, ya está. Este le ayudamos. Vale. Ahí. Y ahora este sí a la, a la tarde. Okay. Perfecto Vamos a ver las misiones Ok Will quest Ahí Ok Ahora te acepto, espera Vamos a ver Esto como lo hago, no me acuerdo muy bien Pero bueno Estamos ahí en el ranking 6.300 creo que llegamos Año por 5 Podemos hacerlo en normal O en duro, en duro, pero no lo he intentado. Creo que no me deja O no lo hemos puesto ahí Ya lo haremos Supongo ¿Voy bien con este equipo o qué? Yo creo que sí, me podría poner el abuelo No sé Y a este tengo que resucitarlo también Todavía, ¿eh? Al Green Joe o con eso. Venga, vamos a empezar con esto mismo. Venga. Ok. Hay que coger puntos. Para recompensa y promocionar a ese. Así que... Vamos a ver. El lichigo o qué. Bien, pero ahora va bien la cosa eh, Ojo Me ha matado, me ha matado Me ha matado, tío Bueno, la otra vez me pasa igual Esto es un modo, como una especie de modo de supervivencia Tiene que haber puesto al abuelo Pero bueno A ver Si podemos cambiar de equipo o algo Venga, ahí subimos un poquito Bastante Ahí, al salmice Pues bueno, eh El abuelo, ¿no? Ah, ya me ha Por eso digo. Vamos a ver. Mm. ¿Cómo cambio el equipo? ¿Es que no puedo cambiarlo, no? No. Puedo poner accesorios y tal, pero no. Aquí creo que no, ¿no? O oh, sí. Sí No sé, debería de cambiar de equipo Entonces en Aquí, fase 2 Limpiar historia Este tema no podemos, creo Me gustaría cambiarlo A este Aquí No, aquí Vale, lo tengo Aquí y ahí Confirmamos Ya, ya Si sí, ya menos Voy, voy Esto ya lo hice la otra vez Ahora Nos pondremos al abuelo Ya está No le pongo el loco ni nada Venga, vamos eh. Debería de ponérselo, pero bueno, ok. Ahí está el abuelo, no puede ponerlo. Me cachi, <risa> no puede ponerlo. Hay que matar de estos también. Vale Ya nos van a matar Pero bueno Ni nada Ni nada Tiene que haberlo puesto el primero Ok Venga Creo que ya no tengo más tickets Pero bueno Ahora lo miramos y ahora miramos a por los... A por los de esos que me habías comentado. Por los dos personajes de cinco estrellas. ¿Nos queda alguno? Sí, nos queda uno. Pues tío, te... Ponte ahí, macho. Ahí. <ríe> ahí está. Tú. Venga, vámonos. ¿Qué no va a ser chungo aquí esta? Estamos en 6.168. A ver si subimos. Hola, coro. Muy buenas. <ríe> Andan bien Kun <ríe> Sí, ya he tirado por el banner nuevo Ahora te enseño el que me ha tocado el Primer paso hemos ¡Vamos, abuelete! Dale, escane Ahí, mata a eso ¡Vamos, abuelete! ¡Vamos! Dale a la guardia se mata tela Ahí que viene Bien, he quedado No, a esa no Por este O oh, cómo pega el abuelo Toma ahí Poder maligno Y de fuego Toma, infierno No me va a matar Pero bueno A los guardias Esto también Eh Ahí, está muerto lo mío. Ya me va a matar. Tiene mucha barra de vida, tío. Tiene mucha barrita. Oh, está bien, está bien. Toma, he resucitado. No sé cómo, pero bueno. Nos traga. Oh, qué ataque mortal tiene, más poderoso. Me <risa> no ha liquidado dos veces. Pero bueno, más... hemos hecho más daño, parece. Sí, sí, sí un millón, cien. Poco broma. Venga, Power Droplet por 20. Muy bien. Sube, sube, sube. Bueno, 6051. Está bien. Sí, sí, ya salió el Brave. Brave Fest. Festival Bravo. Bueno, pues ya no tenemos más de eso, ¿vale? <ríe> más tickets Así que, para atrás Espera, ahí estamos Voy a mirar un momentito Disculpad El grupo, a ver Aquí está Me uno el grupo Están por aquí Hola, hola Ya estoy por aquí muy buenas ¿Te enseño el que me ha tocado o qué? A ver el... A ver si lo veo Este es el que me ha tocado De 5 estrellas Mutea, mutea que me escucho Aquí el kanami me ha tocado De 5 estrellas, ¿qué tal es este? Este es de los nuevos, ¿no? ¿Lo subo o ¿Qué? Ya, ya Sí, sí Voy Venga, dime Voy Misiones Su historia ¿Cuál de...? este, ¿no? El Cherry Blossom Hice el otro, intenté el de la izquierda Si lo, lo intenté Venga, vamos ¿A cuál le doy? ¿Hm? ¿Al sumer aventura? ¿Al sumer aventura? Sí, co con la gafilla De sol, todo, todo guapa Esa gafilla me gusta a mí Ojo, estas son las de Las de los bikinis esto es para es pa la peñita que le gustan aquí los... ¿Esto? <risa> los animes, todo así un poquillo... Subido de temperatura. ¿Qué hago? ¿Me pongo, a... ¿Me pongo al nuevo o...? ¿Es tan fácil o qué? ¿Qué hago? ¿Me pongo al nuevo o qué hago? Estoy... Ya, ya, estoy en el equipo 5. Esto... Había que subirlo. Me voy a quitar... A... Me... Me voy a quitar un con... No, no, me voy a quitar un cono ¿no? O lo subo del tirón Y luego Vale, y luego ya le tiramos a este, ¿no? A... Al caname este, ¿cómo se llame? Ok Pues venga, le tiro otra vez sí. Vale, vale okay. Star quest del tirón, ¿no? Bueno, le di experiencia Aquí, 5000, que no se nos olvide muy importante. Oh, César. Y empezamos. Pues. Venga, vámonos. Ok. Sí, sí, me lo has dicho que has llegado ya al 11. ¿eh? Pues ahí en la segunda página. Tienes que ir página por página, ¿vale? Y en la segunda página te dan ya 100, 100 pavos extra por 5 estrellas. En el pase de batalla te va al R1, te va al pase de batalla y ahí lo miras, lo, lo de la estrellita para gastártelo. Sí, sí, es fácil, no, no tiene complicación ninguna. El Seritei. Venga, vamos, al lío. Vamos con nuestro... Personaje auténtico. Que no, ya no recuerdo cómo se llama. Yushiro. Hasta que me acostumbre, tío A todos los nombres de estos japoneses De un día para otro se me olvida Ok Sí Sí Tique de alma eh, al Sol Society. Sí, voy a por el segundo. Este son rojos. Estos son rojos. Los enemigos. Pues venga, Star Quest. Voy a oír esto. Vale. Sí, sí, ahí es eh. Tengo que hacer más de arena también Pero bueno, es que son muchas cosas es que son muchas misiones también Estos juegos tienen muchas misiones y tienen muchas... Claro, y me gustaría seguir, seguir avanzando en la historia un poquito a ver si la termino ahí, que me quedan algunas misiones A ver si me da tiempo a hacer algunas de momento a ver si subimos a este Y luego a, a ver el nuevo este que me han dado Puede estar muy bien también Claro, el caname este Habrá que subirlo también Y luego al Green Joe Lo tengo que resucitar también Si es que No sé si resucitarlo o no porque ¿Eh? eh por eso digo, no sé al, al Green Joe tengo que resucitarlo A uno que tengo Vamos, el más potente. Toma habilidad ahí de pecacillo. Toma cap. Ok. Me no, puedo venga de nivel, no mucho, pero bueno, mira, me ha dado la ruquia de, de cuatro estrellitas O sea que bien Eso está muy bien Seguimos Capítulo 3 Estos son azules, parece ¿Quién sale en bikini, la origine esta? ¿O quién? ¿Quién sale en bikini? <risa> <risa> vale, vale Ah, mírala, ah no, esta es Ranjiku va IVA me tiene un escotazo que no veas Isane ¿Y este que es maestro? Este de la gafilla, este, este quién es, tío, maestro ninja o sea maestro samurai o algo ostras, esta que espada tiene, tío Tan larga lugarteniente teniente de esto Vale, vale Subteniente ¿Cuál? ¿La está? Sí. Wow. Pues esta? No se esta no Vámonos mm. Okay. Eso es tan super poderoso, ¿no? Porque es el maestro, ¿no? ¿O qué? <ríe> Madre mía Es como el maestro Muten Rossi de, de Goku Se sube ahí el power para arriba Se pone todo grésico Madre mía Vale, o sea que el, el color de, Del traje y de la... De esta, del kimono Tiene que ver, ¿no? vale Como chilla. Ok. Sí, vea si lo termino. Estoy ya a punto de terminarlo. El Levi Within. Es un juegazo, ¿eh? Y una mezcla entre Resident Evil y... y, y el Silent Hill. Y no vea. Da un miedo. No, no. No, no, ese, de, de, ese es antiguo, ese es de pago Pero vamos, que está muy, está muy barato O sea que a mí los juegos de terror me gustan bastante Una semana después Me puesto y ya está limpio Creo Míralo, el Toshiro, cinco estrellas Aquí lo tenemos Venga. Sí. Volvemos ¿Y ahora qué? Cierro pues yo me creía a mí iban a dar una de estas Salen dos, sale una rubia y una morenita, no sé no son, si será las rubia o no sé quiénes será. O la de antes, porque la de antes tenía unas pechotas. Yo para mí creía que era esta. Eh, yo creo que sí la. amor Ah, vale. Ni idea. ¿Y ahora dónde? Sí, sí. ¿Me tengo que ir para atrás? Vale, vale, que no, que me creía que estaba aquí todavía En los banners estos o algo ¿Más para atrás? Sí, al home, al home Ya estoy, ¿ahora qué? ¿A dónde? Versus battle Vale, esto es la primera vez que lo hago, ¿eh? Aquí no he entrado, creo, ¿eh? Por eso me está dando de eso 29.326. Tengo ahora Vale, la recompensa. Del día 9 más más subido. Voy. Sí. Exchange. Sí, sí, exchange. Lo tengo. ¿Y ahora? ¿A cuál le doy? A personaje. Sí, sí, no, sí, ahí y me pide 600, ¿Cuál cojo? ¿Eh? Yo quiero uno rojo. Rojo no tengo ninguno, tío. Entonces, ¿dónde está? Arriba, está. Esta, ¿no? el rojo, me viene bien Sí, ¿no? Tatsuki, me has dicho No mejor que esta, que la Tatsuki esa Vamos ah, a ver dónde está La Tatsuki mejorada La pasé, no la vi Ya, eh, ah, pues si sí, te lo he dicho El que te he dicho yo antes ya, un dos tres y cuatro Este el que te decía Me había dicho que no <risa> ya, A ver, verán todas las personas Que tengan fanservice A la com para farmear cristales Dice Esta, ¿no? La elijo ya, Me viene bien porque está en rojo Y en rojo es que no tengo ninguno, tío Le doy aquí al chain, ¿no? ¿Eh? No sé, tío Ah, es rojo el caname este Nuevo Vale, no, no me di cuenta, no me di cuenta, tío Ahora me lo has dicho, no, no me di cuenta Estaba tan entusiasmado que no, no le he mirado ni el color Vale, pues la tenemos La tenemos, vale Sí Materiales Frenzy Crystal No, no Ya, ya, no, la estoy viendo, la estoy mirando, a ver A ver lo que da, da un montón, da. Los tickets también de, de invocación. Y otros, ¿vale? Pues ya está. Lo más importante yo creo que es los de esos, ¿no? Los personajes, ¿no? Luego lo otro, pues... Vale, pues mañana tendría que hacer más de esto, ¿no? ¡Ostras, este quién es, tío! El con este, qué guapo. Parece el de la batalla de los planetas, tío. Con, pero es un con. ¿O oh, qué pasa? Ya, ya, no me... Ojo Qué guapo, tío Se ha transformado ahí en este de espacial Es que no puedo darle a la, a la lupa No Ay, mira, esto también los puedo conseguir Pero claro, son de tres estrellas Ya, ya Vale, me quedo con esto Más potente Ok Genial, Adrián Un saludo Ya te miraré el vídeo De aquí me salgo ya, ¿no? ¿O qué? O le doy Ya, me interesa, ¿no? Para la moneda, ¿no? Ya, le doy Pero no cambio de grupo ni nada Así si... Ya, ya Le doy al equipo 5 Para que sume de nivel o algo O no No mil... sé sí. Ya, pues juego en este equipo Por ejemplo, ¿no? ¿O qué? Este mismo, ¿no? Este mismo Y que cojo el que quiera, ¿no? Pero, ¿y si tiene más power me dan más puntos o qué? ¿O es indiferente? Ya. Ya, pues. Sea buena. Bueno, pues venga. Tengo, tengo ya 8500 con este con este equipo. Así que poca broma, ¿no? Está bien, ¿no? Voy mejorando ahí. Ya el décimo. El décimo vídeo, que algo. vale. Vale. Yo sé. Pues guay, supongo Sí, sí sé. ¡Mira, un trofeo! De esto tenía que hacer De esto tenía que matar muchos, creo Ha dado otro trofeillo Ya mismo Bueno, no, no hay platino aquí Pero bueno Venga, ¿a quién me enfrentó? Obviamente este El enmascarado este <risa> Donde don, chaca donde don, chaca, donde don, chaca ¡Hey! ¡Hey! Ok, sí, me, me interesa Me interesa, eh. además lo que más me gusta para, para ir Lo que pasa es que no Tienes que leer, tienes que saber inglés Pero bueno no, no, creo que no, ¿eh? Creo que no he hecho arena todavía Ya, ya, por eso Vale Vale, vale, vale Bueno, como da igual, ¿no? A ver, este 5.000, a ver este. Espero que no me mate Venga, completa atrás, Bright Battle Completa atrás, ya me la ya me ha dado Me dará algún regalito, supongo ¿En la arena, no, o qué? ¿En la arena? Vale, vale Toma, como el liquidador de la alita Vamos, chavales Listo <ríe> Esto está guapo también, ¿eh? Este está guapo, el 3 contra 3, este Este está muy... Este está muy chido, vamos a decir por allí Está... Aquí decimos muy molón Aunque llamo antiguo, pero bueno No sé sea, Ese, ese, ese me gusta a mí, mola mucho Lo pasa es que antiguo, pero Mola mazo, también dicen algunos Mola mazo y Eso sí, eso son los madrileños Eso son los de Madrid, lo que dice el tronco son los de Madrid Son los madrileños Los gatos Toma Esto ha sido fácil A mi nivel 60 Yo sí 200 Vamos, lo reviento Ya, yeah, Otro más A ver, tengo un poquito de salseo Claro, es que este juego lo sacaron hace 4 o 5 años para pa celular, para pa móvil. Y luego lo pasaron a PC y ahora lo han pasado aquí a Playstation. Pues mira. Lo que, lo que he leído es que no hay muy buenos. No, no hay muy buenos videojuegos de. De esto, de, de Bleach. No sé. No sé si habrás jugado tú alguno más de Bleach. De Lucha o algo. A mí, a mí me gustaban antes mucho los de lucha El Tekken El Soul Calibur También lo tenía yo El Dear Or Alive Vive o Muere También estaba muy chulo El Dear Or Alive Ah, aquí King of Ya más de, de esto de, de la Neo Esta de la De la antigua recreativa Y eso Se lo jugaba yo a las recreativas Esos son muy antiguos Esos son muy retro Muy retro, muy retro Bueno, tengo aquí un montón de tickets Tengo 25 de 5 No sé Que gasto un montón Claro, por eso te digo, se me van acumulando ahí los tickets, ¿no? Habrá que gastarles todo, ¿no? O todos los que podamos Todos los que pueda Ya, y aparte Lo que tú me habías dicho para lo del ticket ese o no sé qué, ¿no? Ah, vale, que es yo solo, que es yo solo. Es con un, con un jugador nada más, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, Brave Battle, que se llaman estos. Brave Battle. Batalla. Sí, sí. Vale Sí, Coro, tengo En mi teléfono tengo un emulador De, de Super Nintendo Y está muy chulo o Puedo jugar ahí algunos jueguitos antiguos de Super Nintendo Y me gusta mucho, la verdad No, no juego ahora Pero lo tengo, lo tengo ahí en el, en el móvil En el celular Es de Super Nintendo, un emulador muy guapo Y viene un montón de juegos, la verdad de los que a mí me gustan Vienen Final Fantasy Viene El El of Fire Y vienen varios Varios interesantes Esto los lo de rol antiguo Me gustaba mucho lo de rol Me siguen gustando Como habéis podido comprobar En mi anterior vídeo de Final Fantasy Origin <ríe> Eh... Sí han sacado ahora uno nuevo, el Origin El Origin Que va antes del 1, estaba el Final Fantasy 1 Pues antes del 1 estaba el Origin Y es muy antiguo, lo que pasa es que Le han remasterizado, le han dado ahí un lavado de cara muy, muy guapo, a mí me ha gustado mucho, la verdad Mucho más que el 15 Y es que a mí los últimos Final Fantasy no me han gustado mucho, la verdad El 15 lo jugué y La remasterización del 7 sí está muy guapa Pero es mucho de pago por capítulo Y tal, y se han tangado mucho, pero bueno Está chulo, el Final Fantasy sí está muy guapo El 7 es el mejor juego Y el 10, el Final Fantasy 10 El 7 y el 10 son los mejores El 10 con Con ahí con los ese es, el, ese es el que sacaron para PS4 Está muy chulo Ah, y pronto, y, y pronto van a sacar el Roblox también aquí en PS4, ¿eh? El Roblox, ojo que lo están ahí programando, ¿eh? Yo tampoco <risa> Juego al Minecraft, Minecraft sí, le tengo Se lo compré a Adrián, el Minecraft Y la verdad es que está muy bien Tengo ahí un montón de mundo Pues bastante divertido Es básicamente un juego de construcción y de crasteo a mí me gusta lo de crastear y de construir, me gusta la verdad Y matar zombies sobre todo Que por cierto, tengo ahí un, un En el modo creativo tengo ahí un mundo nuevo en el Fortnite, ¿eh? Para jugarlo y matando zombies tú y yo ahí, ahí Y construyendo un castillo y tal ¿Vale? Lo tenemos que probar si te apetece Luego a la tarde lo probamos Sí, ya te lo dije, tienes que comprobar los mundos que hay En el modo creativo porque hay un montón Lo mismo encuentra alguno que te guste algunos de coches o no sé, lo, lo... es que hay un montón. De... Ya, ya, el baterrollar, el baterrollar bate de toda la vida. Ya, ya, pues si te va al modo creativo y encuentras unas cositas muy guapas también, ¿eh? te lo recomiendo. Ahí hay unos mundos y los puedes probar solo, entras con más gente, en fin. Yo entré solo, a este de los zombies entré solo. Yo solo ahí matando hordas de zombies, construyendo y tal. Dime cuándo acabo esto. Pff, yo no sé esto cuándo acabo. <ríe> 4200 puntos. ¿Cuánto me queda? Sí, tica que me quedan un montón. Ya, ya. No, no. No, no. ¿Estás jugando tú al Fortnite? No, no. No escucho, no escucho. Ahora va bien el sonido. Yo me quejo solo cuando va mal. Mientras no vaya mal el sonido, yo no me quejo. Ok, ok. No sé si tiene como... ¿Qué tiene, tío? ¿Una porra el niño? Parece <risa> que tiene una porra ¿La porra de esa hierra antigua? Ah, sí, sí Sí, sí, lo vi como lo ha él Lo vi Claro, claro fue, fue el final Fue el final del, del vídeo Ya te digo Pues estoy muy bien Claro, es que eso tienes que practicar Y, y Adrián no practica mucho Y claro, pues lo matan <risa> No tiene tanta paciencia como yo tampoco Cada uno tiene su manera de jugar Tú juegas muy bien Tú te vas por ello. Yo, yo no, yo me escondo Como veo el peligro me escondo Y trato de huir Trato de De sobrevivir Además no tienes por qué enfrentarte a todos ¿Sabes lo que te digo? Tú te enfrentas a los que tú quieres El mapa es muy grande Y tú vas el coche O te vas corriendo o te vas volando O haces lo que quieras O te vas a la tirolina porque, claro, pero... sí, pero si estás todo el rato yendo a por todo, al final acabas muriendo, o sea, lo que te quiero decir. Como no seas muy bueno, muy bueno, al final encuentras la orme de tu zapato. Pues va... Bueno. Como voy, 6.000 puntos llevo, 11 win. 11 más, no sé qué, más 6. Cuanto más ganes, más punto me da, creo, ¿no? contra más batalla. Ok. Sí sí. Malína. ¡Más da sinuque ni a narene da! Sí sí. Te queda el alma de esa de invocación. Los gacha, gacha que le dicen también creo. Eh. Venga, bueno, seguimos. A ver si termino el de miedo, el de terror, el de Y puedo subir algún jueguito más al canal. Que tengo por ahí alguno pendiente, ¿eh? Tengo el Loris. Sí, lo, lo subí al canal, la demo, subí. Sí. No, el completo no lo tengo, ese es nuevo, el cácaro ese es nuevo. Se cuesta 50 pavos, o 60 pavos, creo. Eh. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes ese? Ah, eh, El Manolo FIFA también lo tiene, dice que se lo compró. Está muy chulo, yo lo, lo vi y me gustó Puedes pescar y todo Puedes cazar animales salvajes Para la carne, los dinosaurios Sí, sí, está muy chulo ¿El del Kratos, no? ¿O qué? Ya, yo ya lo terminé la, la historia, todavía me quedan bastantes cositas Me queda quedan a las y Me queda ahí un montón de cosas Sí, por eso hay que subir De equipación y todo Sí, a ver si puedo darle más para adelante Pero sí ya le terminé la historia, me, me encantó, ¿eh? Van a sacar la segunda parte también Van a sacar el Ragnarok God of War, Ragnarok El día del juicio final Según los nórdicos estos, según los vikingos Cuando viene el Ragnarok y lo destruye todo Igual que... Sí, el fin del mundo Es un pedazo de demonio gigante que lo destruye todo No hay que... Es inmortal el demonio ese No hay que lo mate, el Ragnarok en Thor salió, en la película de Thor Ranaro sale el bicho, que es el que se carga a la hermana. Esto es chunga también, la hermana del, de la hermana del Thor. ¿Cuál, cuál? ¡Ah! Vale, la del God of War, ¿no? Pero es amiga, es amiga. Puedes hablar con ella y. Claro, eso es lo guapo que te dé. De... eso es lo guapo que te dé la sorpresa y. Te creías que te iba a atacar o algo, ¿verdad? ¿Te creías que te iba a... Sí, sí, yo, yo igual, yo hice lo mismo Si no he jugado el juego, prefiero no ver vídeos De nadie Porque así no me hacen spoilers no, no veo ni los trailers No, no veo ni los trailers Uy, Esa es la, la diosa Freya La diosa... Esa es muy poderosa también, a ver que una diosa. esa freya. Lo pasa que el de el, este, el Odín, la tiene castigar. <risa> la tiene castigada. No te digo más na, no te digo mana que si no, no. Te puedo hacer. Pero le terminaste la historia. Le terminaste. Ya te, lleva, llevaste a la ceniza de la madre, ¿no? A, allí en la montaña. Sí, sí, todo. To, todo el todo juego ahí, todo el juego no, no ahí... Pasa, no intentando llevar la ceniza de la madre. Sí, pero no le gusta, no le gusta el nombre. <risa> el de Loki. <risa> no le gusta. <risa> porque, se, porque se puso enfurecido, ¿no? Sí, porque está está rebelde, tiene que madurar. Tiene, en el siguiente juego ya sale más maduro, sale más grande. Y entonces, pues, ya hay otra historia. Pero, pero, pero está guapo como le contestaba el padre y el otro como le decía ¡Uh! Tú, ¡Niño! No sé qué. <ríe> está muy guapo. Sí, sí. Claro, se le sube a la barba, se le sube a la barba. Al principio no sabía que el tema es y claro, pues. Aparte el nene, pues ha salido reverde, claro. Se le muere la madre. Y toda la movida que se le viene encima, normal. Pero está muy guapo, está muy guapo. A mí, los God of War me encanta. Esto del estudio de Santa Mónica, esos son la hostia, esos son la bomba. Los de allí de, de California, el estudio ese. Yo creo que. Buah, bueno, el 3 es buenísimo, ¿eh? El 3 es buenísimo. Si lo pueden jugar en emulador o algo, hay muchos emuladores por ahí. Y está muy bien también. Sí, sí. Y de la Play 2 no, en móvil también Si tiene un celular medio que si Tiene un celular medio que ya te digo Te vas a un emulador bueno y Yo desde que salió el 1 me encantó Ya te digo, soy fan del Kratos Totalmente. Bueno, pues ya me quedan 11 ¿eh? 10. 10. Con esta. La otra cuenta en la will claro, hombre, ¿eh? ¿Se está hecho. Mira, el de la alita. Este es el toshiro, Este, no, míralo. Este es el toshiro. Este me tiene que gustar, tío. El chavalín ese. Me tiene que gustar. El toshiro Como lo consiga uno potente, lo subo. Creo que tengo uno ahí de cuatro o de cinco estrellas, ¿eh? Lo mismo lo subo el toshiro también. Sí, sí, por eso digo, ya. A ver si me toca uno de esos, potente. Toshiro potente. Mira una batalla extra, vale, vale. Con el cocinero este, del mandil. Venga. Especial tesai Así que genial. Toma, de un espadazo lo mato. Este aguanta más, El ¿eh? de la porrilla El niño Te aguanta un poquito más Hola, muy buenas V7 Rica ZZ. Bienvenido Muchas gracias No se te olvide de dejar like Suscribirte al canal Si no lo estás Que ayudas mucho Ayudáis ahí, ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué sumo le recomendamos? Dice Tú que tienes más idea no sé, un sumo aunque le recomendemos aquí al suscriptor este. Al, al Yamamoto o al Ichigo. Ok. Pero eh, Es el que yo le he tirado Le he tirado sí, A ver si uno más orbe Pues ya tengo Ya tengo para tirarle otro Creo que me pedía 150 No, 200 creo que me pedía ahora Sí, sí, correcto Me pedía 200 Pues tengo que juntar más ver, Seguimos aquí El nuevo banner tiene un urajara de farmeo de potis. Tiene a la, la Rukia morada y el Ichigo que está rotísimo. Claro, el Ichigo es el mejor. Yo le he tirado hoy un, a una vez. Una, un paso de eso le he dado, un step. Step, un paso. Y me ha dado una de cinco estrellas. Claro, yo de esta manera no tenía más, pero bueno. No le, no le pensaba dar muchos pasos más. Ok, suerte Agrégate al Al de este si quieres al, A la will V7 Agrégate a la will nuestra Que subamos Manda a Soli A bandolero 7 Podría haber cambiado de equipo, me, me canso también del mismo equipo, ¿eh? Podría haber cambiado. Sí, es que me canso de llevar siempre el mismo equipo. <ríe> ¡Qué equipazo tengo! No, creo que no Creo que no, lo he dicho Creo, ¿eh? No haga mucho caso Para cuando salga de aquí, me lo dice Si no se me olvida Hombre, eso Está muy bien Okay. Oye y el chico no cambia de espada, me parece que tiene ahí un, un cuchillo de cortar jamón. No tiene otra espada el, el Ichigo, chico tío. ¿Esta espada quién se la dio, la Rookie o quién le dio al chico este? Su, su poder, no, la verdad que eso no lo he visto yo, eso no lo he visto. Ya, ya, no lo he visto, no. Claro, sé que no he visto nada, tío. No, pero por. Me imagino más o menos que alguien se le habrá dado. Porque al principio no tiene espada ni nada. Vale. Por Rukia, ¿no? ¿Qué? Vale, vale. Al principio creo que le he dado una, la Rukia. La suya, creo que le he dado. No sé qué historia. Sí, para hacerle lo del poder este del Shinigami. Está muy bonita la historia Ahí ¿eh? como una, una historia de amor Entre Rukia y, y... el Ichigo Está muy bien Bueno, ya, ya Ya, ya con la, con la otra, la del colegio La... ¿Cómo es? La Riri... ¿Cómo es? Uf, se me olvida esta Origine Origine esta también Le mola el Ichigo Venga, otra batallita extra fenomenal. Porque salió poco La peli sale poco del instituto Salió un poquito en la hamburguesería que Estaban en la hamburguesería Cuando les atacaron <risa> pues Estupendo 15.000 ya, ¿eh? Puntito Así que muy bien Yo le estoy pegando a todo esto de aquí Me da igual ¿Siempre me sale este? lo he otro? A ver No sé si son siempre los mismos O qué Dios, no ¿Tra vez que no cambia de equipo <risa> ya decía que se me olvidaba algo Ya es que lo hago automático esto Sí, sí No tengo ninguno que quite los números en amarillo De momento Sí, sí, por eso digo, claro, son los que más quitan Eso es lo que hay que buscar ya a ver, donde tengo a... Y no tengo nadie Pues lo creo, ¿no? ¿O qué pasa? A ver Es que aquí no había No había preparado ninguno Si me meto primero? ¿El, ¿El Yamamoto, no? ¿El abuelo, no? Eh, por eso Vale Y no, no le meto accesorios ni nada No me paro ahora nada, nada de eso, nada Venga, vamos a Confirmar Y ahora El slot, ¿dónde está? Aquí Los dos Un killer Aquí que tengo que meter un killer Aquí un chancho ¿Quién meto? ¿Meto el nuevo? <ríe> Va a morir Pues ahí está Confirmamos Vale, y ahora el otro en los tres Change ¿Qué meto ahora de tercero? Meto el nuevo, este que me ha dado al... No me acuerdo cómo se llama Al, al de level 1, el que me ha dado hoy en el banner En el Brave va, va a morir, ¿no? Está a nivel 1 Entonces, ¿qué? A ver si lo subo Molaría subirlo Venga. Vale, para atrás Y ahora ¿A cuál le tengo que dar? Ah, vale, uno de estos Le voy a dar uno bajito Le voy a dar uno bajito A este de 1600, a Karim, por ejemplo Venga, el abuelo se ha a de pegar A ver el otro dónde está Si está abajo o qué No me diga, Tiene una hermanita no. Ah, vale, ya, sí, tiene dos hermanitas Tiene dos Tiene dos, las vi, las vi en la... Bueno Sí, sí, correcto Sí, sí, las dos chiquitillas que se las querían sí. Llevar también los holos Hubo uno que las agarró ahí con unos tentáculos Uno muy chungo, un holo muy chungo No me acuerdo si era el Big Fee o alguno de esos Venga, seguimos Me quedan ya dos Dos tickets y ya salgo de aquí De la arena El breakback este El evento, ¿no? Lo que tú veas, lo que tú me aconsejes Yo me dejo llevar El evento, claro Mira, esto es un centauro, tío Esto es un centauro Esta Con una lanza y todo no sé quién nada pero es un centauro Y con una lanza de caballero o Se tiene esta guapa Me queda uno, venga Lo mismo me da que me da lo mismo El Green Joe Vale, vale Ah, sí, sí, de la misma especie, sí, sí Vale, vale Son como bestias, ¿no? Una especie así Que no te enteras, pupí. Pues yo te explico, te la has descargado Descárgate el juego ¿Qué es muy fácil la Estoy haciendo Brave battle Y ya se me han acabado los lo de estos lo, Los tickets Y ya no puedo hacer más nada Ya me salgo de aquí, ¿no? Venga Para atrás Sí, ese que hicimos ayer Ah, bueno, tengo el de especial training también de la rukia De subir de nivel Por eso digo el del día, que no se me olvide Tirar dos multi y me salió Es mi primer cinco estrellas Enhorabuena Le salió uno un 5 estrellas, le ha salido No sé si... Sí, sí, es gratis, pupi Es gratis Te tienes que ver el manga O el anime De bleach Es una serie Yo vi el otro día la película en... En Netflix Y la verdad es que está muy bien Y ahí tenemos el, de... el del detective también Para hacerlo ahora después Venga, tengo que ponerme algún personaje de... De subir de nivel ¿Qué hago? ¿Sigo con esto? me recomienda? O me pongo al nuevo Si, sí, el Yusiro ya lo tengo Tengo el yushiro y los dos con ¿Qué hago? ¿Los dejo o me, o me quito alguno? ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? ¿José? Vale Multitica no puedo no sé por qué, pero bueno Vamos a poner a Yuki Sí, a la tarde, pupi A de noche partir a las seis y media, a las siete, por ahí Más o menos Venga <risa> Así me da toda la experiencia. Y así me ahorro cristales, tío. Encima, si lo subo a 70, me dan. Me dan también. Orbe. Las cristales de orbe, ¿eh? que nos viene muy bien también para. Para los vanos y todo eso. Venga. Ok. Que tengo ya ganas de subir también al Al nuevo, es que tengo que ir poco a poco Ya te digo El Green job Lo tengo aquí Que resucitar Y todavía no lo he hecho No sé si hacerlo o no Porque me piden Un montón de objetos también Artículo Ya por eso digo mira, por eso digo Mira, mira, mira Ojo 75 orbes de espíritu y 35 más, son 110 ¡Ojo! Y 35 más ¡Ojo! ¡Qué bien! Ya, pues ya los tengo al 70 Y al 150 Intento subir a este, ¿no? Vale, me voy al home Habrá que probarle yo A lo mejor en álbum sale Si es de los nuevos... Este, pues, ahora veremos. Ya, pues venga, voy a por este, ¿no? Vamos a por el Yushiro. Le doy el release. Ahora sí, ¿no? Venga. Y ahora el 200. Nueva alma. Vale. Esto nos puede venir muy bien. Le damos al multipower. Le damos aquí a los coins y materiales. Y subimos Vale Ahí está ya pues, Este ya puede subir al 200 ¿Qué hago? Le doy cristales que no tengo No tengo Tengo 10, 15, 15 Con eso no, no hacemos nada Prefiero su... Por eso digo Es que Que no tengo no, Prácticamente es que no tengo Bueno, por ahora sí si lo tenemos Lo tenemos bien Lo tenemos los orbes al máximo ¿No? Solo nos faltaría subirlo de nivel Vale Ahora, por ejemplo estos dos me los quito ya, ¿no? Los, los con estos Por este este Aquí también Y ahora me voy a equipar este, por ejemplo, ¿no? A ver si lo puedo subir o algo Y aquí más me equipo lucir el, el otro de cinco estrellas, ¿no? Que tengo ahí, o estos no o Estos son solo para subir Ostras, este está al 60, podría subirlo al 70 también, ¿no? Y así me dan más orbes y todo eso, ¿no? ¿O cómo va? A este al, al Rangi. Este... El Rangi. Por eso digo. Y a ver un momentito. Un momentito, a ver si le puedo subir 10 niveles. Si se lo subo, se lo subo del tirón. Los cristales, aunque sea Ah, está el máximo mas... Está el máximo te... Sí Vale Este está el máximo, tendría que darle Orbe No le doy, ¿no? ¿o qué? Oh. El árbol también se lo tengo que subir Ok ¿Qué hago? ¿Le doy todo esto de 3 estrellas? ¿O qué? No tengo más bonus. Tengo cunos. ¿Le puedo dar cunos? Algunos. ¿Qué hago? ¿Le doy cunos? Sí, el siro el, el, el este. Sí, los moraditos tenemos un montón. Sí, sí, estos son farmeables, los que conseguimos ayer. Ok. Ahí está, ya lo tengo 8, correcto Más el otro de bono, ¿Le quito el del bono o qué? Ahí Con los 8, claro, por eso digo Con los 8 estos son suficientes eh, Pues venga, zander Ahí Esto, máximo nivel al 80% Claro es que este es un 5 estrellas Este lo podemos subir también al 6, ¿no? Estrellita Vale Poquito a poco ¿Y, ¿Y ahora qué? Vale Sí Aquí Aquí Y aquí Voy A hacer este en la will. El servidor de Steam es tan fatal ¿Sí o qué? 20 PS4. <ríe> ya, pues ya se lo he subido. Ya, pues este ya lo podemos dejar ahí en el grupo, ¿no? Supongo. ¿Y a este lo mejor o algo o nada? Así tal, ya como van. ¿Eh? No, al otro. este, al. Al Kaname. ¿Qué le subo? ¿Le doy el Oyeme? Para darle. Okay. power venga. Este ya está. Ya puede subir. Y ahora la oyemén, ¿no? Le doy de esto de, de cinco estrellas. Sí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ascendemos. Perfecto. Uf, voy a ir a por un refrigerio. Mira, pues estupendo. El nuevo este ya lo tenemos ahí. Poquito a poco lo vamos subiendo también. Está muy bien. Así que poca broma. Ya estoy por aquí Disculpa Bueno, vamos a ver Uf. Vale Ahora puede subir al 100 Así que fenómeno Vale al Will vamos a ver wow. ¿a quién? claro lo que te digo me queda resucitarlo no sé qué poner aquí dice <ríe> saluda a la peñita hombre sí eh, otra cuenta que tiene del coro vale sí sí cuatro cuatro estupendo ahí está crite vt A ver. venga, fenómeno. Cerramos. y los detalles del Will. Bueno, aquí no podíamos hacer mucho. No sé si queda algo por ahí por, por editar o. No sé. Mira, aquí nos va subiendo. Ya ya tenemos efectos del Will, tío. Descuento en moneda Un 0.40. Poquito a poco, pues vamos subiendo. Daño. Eh, más daño en Quest. 0.20. Más daño en batalla, 0.20. Nos faltaría más daño en Will Quest. Ya pues. Este es lo que lo que falta, pero vamos, que no. Antes lo miramos ya y no, no hacía nada. A ver. Que no, que no, que esto no... Que esto es para cambiar el Wii y esto no, no es lo que queremos. Los yeah. oh, Will Quest, esto. Sí, no se olvide. A mí me faltan tigas, tengo 0 de 3, en una hora y 37 me dan 1, pero de momento no tengo. o qué he estado ya a lo menos... He gastado al menos 4 millones de coins ¿eh? ¿Eh? Tenía 7 millones por ahí en total Y... Y tengo 3 millones Uf, yo creía que era rico, pero no Ya veo que no Venga, recogemos Por aquí, ¿qué hago? ¿Me voy al detective o qué? Mira, me queda uno aquí, del modo historia, creo A ver, lo mismo lo hago, a ver Aquí me da unos cristalitos este de aquí, a ver, historia Limpiar la parte 2 Sí, tío, es que me queda nada Creo, ¿eh? Voy a intentarlo lo que pasa es que con este no voy a poder, ¿no? ¿Qué? Ya, ya, para hacerla Sí, sí, pero bueno, por lo menos voy haciendo esta Que no las tengo todavía limpias 40 hit combos tengo que hacer No sé yo ¿Qué grupo me pongo? ¿Este no mola, no? ¿O qué? ¿Qué te parece a ti este? Son morados ¿Con qué personaje le tengo que atacar? Me pongo el equipo 1 ¿Un amarillo? Amarillo solo tengo el ichigo ¿Con el último, no? ¿Del último equipo o qué? Con este que estoy subiendo ahora, ¿no? Vale bueno, pues venga, vamos con ellos. Meto de esto también un poquito. Espero que no me maten. Me quedan cinco minutos de experiencia. Pues nada. Vamos, lío. Aliado aquí me pongo. A ti, te voy a poner a ti. <ríe> Para que me ayude ahí. Venga. Bueno, pues ya está aceptado, coro. El nuevo. Muchas gracias. Mm. No, pues estupendo. ¿Qué edad tienes? José? eres mayor de 18 o qué? Vale, vale. Creo okay, que... Okay. <risa> Venga, atacando ahí. Ya muerto ahí. Está fácil. No, hombre, ¿por qué? <risa> no, hombre, no. no. Eh, bueno, pues un poquito suben de nivel. Mira, yo tengo el kaname este a nivel 7. Estupendo Siguiente quest Uy, ya comidita por aquí Madre mía A ver, a qué? El chico está rushing A la célula esta De repetición Pero el camino está bloqueado Por un viejo enemigo Ah, el Renji, claro Renji, habrá Y chico y Renji se, se enzarzan en un combate fiero Fierce, no me acuerdo qué era Ya, pues venga Vamos, lío. No sé si he hecho antes. ¿Mm? La del detective, la que tú dices, ¿no? No, no, esta la de la historia. Me quedan dos por hacer. Creo que esta es la última. En la tarde hace la wild Quest. Ok, claro que no se olvide, que eso ayuda. Nos da las mejores habilidades. Yeah. Poca broma con mi carpa de la sombra Y mi pinchito moruno <ríe> Toma Ah, lo he lanzado antes de tiempo <ríe> Vaya tela yo también Creía que era la batalla final Pero no manera, ¿no lo visto como las conseguíamos nosotros? En los hidro matando a los, a los animales que, que brillan, que son dorados... Al tiburón mora, eh, usted, dorado también... Se le dispara y te suelta armas... Hay cositas... Hay, hay unos cofres... Son azules... Y son especiales... Y ahí también te pueden soltar armas y potentes... ¿No viste ayer ninguna? Adrián cogió ayer alguna... Y yo... Sí... No. Pues tienes que estar atento a cogerla. La peña es muy viva. En la, que sale, en la que sale el arma en el suelo, la cogen rápido, ¿sabes? Pues yo te digo que tienes que estar atento a cogerla. Así que. Venga, vamos a ver. El Ichigo y el Renji. La batalla mortal. No nos ha durado ni un segundo. Pero bueno, me supongo que luego será más difícil esta esta batalla. ¿No ves? Aquí tenemos que rescatar a Rukia. Vale. Y ya va el con su de este negro. Con su kimono. Son kimono. Es que la cultura japonesa es milenaria también, ¿eh? Esta gente, como han estado ahí aislados en la isla esa, estuvieron aislados durante claro, pero estuvieron aislados durante miles de años hasta que llega, llegamos a los occidentales allí a Japón Buah. eso fue ya cuando el fin ¿eh? de esto de los lo últimos samuráis ya hicieron un decreto el, el gobernador o el rey de allí de Japón que no, que no quería más samuráis de eso y tuvieron que entregar las armas y no sé qué historia una movida Sí, sí, uff cómo, cómo me gustaban a mí los ninjas Me habré visto como 100 películas de ninjas <risa> Y los juegos también Había uno muy, muy guapo en la Play 1 El Tenchu Es un juegazo el Tenchu Que no vea Te lo recomiendo Sí, sí, de sigilo Ataque sigiloso era muy difícil Pero muy guapo Toma No, no ha durado Vamos Cero coma el renji. Renji, a ver si entrenas más, que te veo ahí. Flojillo. Venga. El pelo rojo. Está guapo también el chulillo a ver el Renji este. Con <ríe> la espadita esa que se alarga. Se la rompió oh, el Ichigo, tío. Le rompió la espada esa. Lo mismo la tendría luego que forjar otra vez. O yo qué sé, pero. No tengo ni idea. Ok. Un saludito, coro y Cuidado de la aparenta Chao, chao Cuídate Mejor si te cuidan Para todo el día y parte de la noche también En la noche también hay que tener suerte A las pasadillas, que no te ataquen Los espíritus malignos Thank you Un saludito Vamos ahí, saludito Con distancia, saludito con distancia Pasa que se había quedado aquí Esto, la pantalla blanca La Ruki, hostia, este, que guapo, tío Y el Renji ahí cuando es chico, a lo mejor Sí, sí Esto es de Javi, de estos Vamos a ver Qué gracioso los Soul Reaper, los segadores de alma, cosechadores de alma. Luego, otro juegazo que hay hablando de Soul Reaper, hay otro juegazo muy, muy bueno, muy bueno. El Soul Reaper, que va de un vampiro, sí, va de un vampiro llamado Rafiel. era muy bueno, muy bueno, tenía el, el doblaje y todo al español, tío. Y buenísimo el doblaje. Ese te lo recomiendo también Ese juego, apúntatelo Pasa que ese era antiguo Era de Play 1 Pero si puedes En, en, en Youtube Sí En Youtube está Está el juego completo la, la Lo que es la historia Y todo eso Sí Está muy guapo Luego sacaron otro El de Gacios Caín También que era el, el vampiro malo El Caín Pero es un juegazo ese ¿eh? El del vampiro Muy antiguo también el juego No te digo Pero muy bueno Muy bueno doblaje también insuperable para el tiempo que tiene Estos no hablan Porque como es un juego de móvil Pero bueno, aquí lo no podían haber hecho algo más tío. Aquí Claro, algo más Algo más, no sé, sé, sé. Algo más, lo, lo único que han hecho es Trasladarlo sé. Pero bueno no te digo, si quieres y tienes paciencia, aprende inglés y todo ahí en las conversaciones. Mira, pues venga. terminado ya o no esto, tío? Yo creo que sí, ¿no? El... Ahí está, derrotado a Renji. Sí, sí. Aparte de no. dos. Vale, este ya sería otra. Y lo he hecho con la estrella. No, estas dos últimas las he hecho con la estrellas y es por el combo, tener que hacer un combo, no sé qué. Bueno, vamos por el journalist, ¿no? Por el destive. Journalist. Pobre. Pues ok. Pues venga. Vamos por el que nos falta. A ver. ¿Qué hago? ¿Me pongo este equipo mismo o, o me pongo otro? Entonces me lo puedo poner, ¿no? De esta manera No voy a estar una hora más, pero bueno... Me lo gasto lo de la experiencia, entonces... Tengo 7000 puntos de eso del con, tío, con eso... Mira, aquí podemos activar también... ¡Bonus! ¡Ostras! Esto, tío... Ah, pero no los poseo. Si los poseéis... Los, pose... los tuviera, los podría poner aquí. A lo mejor equiparlo o algo para que me ayudaran o algo. No sé. ¿Bonus de esto Sí. Sí. Ok. ¿Qué hago? ¿Me pongo...? Sigo con este equipo, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Con el equipo 5? Vale Nada, que me más llama la atención? Digo, pues le voy a pinchar Y así aprendo A ver lo que es Hollow bait Cebo Cebo de los Cebo para los hollow Es lo suyo, es lo suyo <risa> Ah, mira, ahí, ahí sale los puntos P-130 280, 180 Eso era lo que me sube el bono Eso era Aviso a navegantes, chavales No la veis el coche No lo veis el coche que va, va a llover arena otra vez Tenemos otra vez un, una manga de arena del Sahara El desierto del Sahara Se próxima Así que Tenemos Calima Allí tenéis un buen desierto, ¿eh? El de Atacama, ¿eh, compadre? Aquí tenemos el del Sahara El del Sahara lleva... ¿Qué? ¿Más seco? Sí, sí, sí Yo, yo lo veo mucho en los documentales yo lo veo mucho Por eso te digo Que tenéis ahí un pedazo de desierto Que no me... Sí, sí, se van allí a estudiarlo, allí estos de Marte y toda esta historia. Por lo seco que es. Y buscando vida. Buscando vida por allí. Ah, sí, sí, el de este, el observatorio, sí, sí. Hay varios, hay varios telescopios allí, porque tienen un cielo muy bueno allí en Chile. Para, para poder ver las estrellas el cielo, el cielo limpio no porque está más limpia la atmósfera no hay luminosidad de rayos aquí lo hay en Tenerife en, la, en las Islas Canarias allí tiene un buen telescopio también en Tenerife a qué le doy al cuad de tiempo límite no sí no vale que sería para la siguiente Vale, capítulo 5. ¿En normal o en hard ja también la hago o no? A ver, sí, sí. Correcto. Correcto. Nada, nada. ¿Pero qué gastaste, Orbe o qué? ¿Gastaste 150 como yo o qué? Hmm. Yo es que lo vi hoy la... Claro, no, si sí, no hay que preocuparse. Yo lo leí que por eso que no, no, no nos rayemos, que no nos preocupemos si no nos toca el que queremos. Porque es normal, hay un montón de cartas y no te va a tocar el que tú quieres. A no ser que vaya a buscarlo, como estos vanes, por ejemplo, que sabes que tienes probabilidades de que te toque, de que tú buscas. Pero si sí, no, no hay que preocuparse. Yo estoy muy contento con lo que me van tocando, ¿verdad? <ríe> esto sí es cierto Eso sí es cierto A ver, sí, sí Está nivel 15 ya Viene bien a esto A los verdecillos le viene bien Le quito un amarillo Toma Pega onda Onda de energía, tío Con la de esta De lejano, eh Esta también mola, eh el Toshiro de, de traje A ver, el especial Mira, mira Remolino de energía ¡Ostras, que se ha puesto una careta! sumai! Tengo más, ¿eh? Tenía otro más Me daba la posibilidad de echar otro ¡Qué sí, bueno! Parece bueno, ¿eh? Mira, mira cómo guarda la espada Como samuráis Toma oh Me gusta, me gusta. <ríe> que suban de nivel. Eso es lo que más me gusta. Subir a los personajes de nivel. Eso de tener a los personajes y que no suban, no. <ríe> Mira, 100.000 moneditas. Qué bien. Life Soul. Y más regalitos. Pues nada. Ya Tengo 8.450 puntos. Ya, ya. Pues ahora vamos bien, ¿no? Ok. Venga, le doy de esto también. Porque como son 1200, tampoco no. No me importa gastarlo. Siempre que me acuerde. Sí, por eso digo, se lo doy. Así le sube la está. Todo lo que sea subir la está. Y la fuerza y todo eso, pues. Yo se lo subo. Son 1200 de oro nada más. Así que. Venga, vamos. vamos a ver el de este, también mola. <ríe> Toma ahí. Vale, a este le sale un símbolo morado ahí, no sé qué significará. Símbolo morado ahí en las habilidades. Creo, Creo que es su color este, ¿no ves? Que lanza la, la, la... las de estas, las ondas moradas. Es como su aura, ¿no? Es la especie de la aura el poder o algo. No, ya, ya. No pasa nada, no te preocupes. Si suelta alguno no pasa nada, hombre. De otra manera, si sí me va informando también. Ya, ya. A ver si la veo. Si la veo, me tengo que meter en la página. ya estuve viendo un poquillo de Goku. Qué risa con el Goku. El Dragon Ball Super. Es buenísimo, tío. <risa> Bueno, son todas... Ya escribí un capítulillo básico que era en la Tierra y celebrando una fiesta con la Bulma Y venía el otro el, el dios de la destrucción Y fue muy gracioso el capítulo Sí, está, ya salió Goku en el tractor la, la, la pone lo pone la chichilla y a trabajar en el campo. <risa> ¿No? Lo que dices tú, okay. Ah, vale. En el torneo mundial este de los universos, ¿no? sí sí Ni idea. Sí, sí. J Jope. Sí, sí. Qué guay, tío. Aquí no hacen. Aquí no hacen eso, tío. Bueno, pues sí. Wow. ¿Para darle más promoción o algo, no? ¿O qué? <risa> ¿Y lo pudiste ver, no? ¿Lo pudo ver todo el mundo? <risa> wow. A mí me parece la mejor serie desde luego, eh Yo la de Goku, la de Akira la Toriyama Me parece la mejor Los la mejores dibujos Sí que luego se hace muy cansina porque es siempre lo mismo Pero Sí, sí Además cuando chico, la primera de Dragon Ball 1 Esa era muy graciosa también Con el, con el Goku de chiquito y todo eso Sí, aquí lo, lo pusieron la, la regional Le la puse en la regional mm. Ese tiene una pistola, ¿eh? Ese disparatela De aquí de... Ese que ha salido Que me ha ayudado ¿El de aquí? ¿De esta misión? ¿De esta cual? ¿No? ¿El detective? ¿No? qué? Okay. ok Esto me viene muy bien Ok A los accesorios también le tendré que tirar Cuando pueda y tenga tiempo <ríe> En el próximo capítulo haremos accesorios de eso ya, Pues ya tengo el limpio, el duro el jar. vamos a este a qué capítulo llego tío se me quedan 10 minutillos por ahí de vídeo vamos ya no le estoy dando ni el foco este ni los bonos ya directamente vale eh, pues venga este de nivel 50 el que <ríe> Sí. Pega buena onda de energía, eh. Mira, la katana. Mira, aquí este se guarda. Eso no me interesa. Toma fuego. Pues. Toma ahí, Zambesu. ¡Para, para! <risa> está guapo. Ojo que me han dado. Ojo que me han congelado. ¡Te reviento! ¡Para, para! <risa> ¡Qué guapo! O este, sea, claro. Está bajito de nivel. ¿De qué nivel son estos? 17, tampoco. No son de muy alto nivel. He roto a la guardia, se le había roto. Madre mía, sí sí, pero tienen que pegar un montón. Tienen que pegar un montón. Claro, claro. Ni idea, ¿dos casitas? Ah, dos cajas Ni idea, a ver, si lo veo Esta de aquí no, dices tú, a ver Esto es lo de los puntos, 12.000 Estas dos, ¿no? Lo de la lotería, dices tú, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Ok Ok bueno, pues venga, vamos por el duro Venga, ahora sí le vamos a dar un poquito de focus Ataque, estamina Y defensa Dos accesorios de 5 estrellas para conseguir un nuevo accesorio. Echa este es el multibarrera. El multibarrera es muy bueno. Se lo he echado todo el equipo. Este me ha gustado, eh. De los pasecillos Poco problema con este. Cuando lo tenga ahí a tope, verás tú. No te va a pegar. ¿Qué? idea. Tenemos que subirlo a 200 ¿eh? ahí. Ahí vamos consiguiendo moneditas y puntitas. cuántos cuantos combos. I think oh, si parece bueno un maguito ese, a ¿sí, ¿sí, con el báculo Se ¿Sí que me ha ayudado No sé Ni idea Lleva ahí como un, un Festival Buah, parece un lujo si sí, se sí, lleva el pelo anaranjado Puede ser más puntito. Dos mil a la saca, mira, me ha dado el yo el, el este otra vez de cuatro estrellas, así que muy bien. Ojo, ahora qué Berijar me dice ahora. ¿Empiezo? <ríe> Aquí vea cómo son, dice. Pero me van a matar, cambio de grupo, ¿no? ¿O qué? Son morados. Son moraditos, ¿eh? Vamos a darle foco. Vamos a ver. Ahora veremos. Sí, no, miedo no, el coro me dijo que no. Miedo ninguno, aquí no hay... Miedo en el level Within. A level Within sí que da miedo. <ríe> no las criaturas. Es un juego de, de pesadilla de, de, del creador de Cine Hill y todo eso. ¿Has jugado algún Cine Hill? Buah, wow, eso es la leche, tío, los Silent Hill, eso, eso es la leche de miedo que da. A mí sí me gustaron mucho el Silent Hill 1, el Silent Hill 2, el Silent Hill 3. Está muy bien. Sí, los Resident también, los, los Resident me gustan mucho. Ah, sí, sí. Eh cuando sea el 4 cuando está en España en el pueblo de España detrás de ti, idiota <ríe> tenía un montón de voces hombre, no no te afiabas yo siempre miro para atrás por lo más lo digo es que te pillen por detrás Como van cayendo aquí también, ¿eh? A ver. Vamos ahí. si ahí. Llega muy bien. El hace crítico y lo funda todo, ¿eh? Amoradito. moradito. No, es azul. Es color azul. azul. No tendrá que significar algo, ¿no? También el simbolito y el color tendrá que significar algo, ¿no? Y eso es más o menos como los elementos, yo, yo creo. Pero bueno, ¿qué era? ¿Guerra? Toma guerra. <ríe> Liquidado. Bueno, bueno Ya nos dan cristalitos moraditos A ver cuántos puntos Tres, Tres. Tres mil. Bueno, yo creo que está muy bien Por lo menos por la batalla de hoy Está muy bien, estoy en el Home, me he ido al Home A recoger el regalito Que tengo aquí un montón Voy a recoger Vale, antes de irnos Ok Dime, dime, dime. Voy a ver. Voy a ver. Estoy recogiendo regalitos. Solticas, personajes. Mira, me han dado cinco personajes, ¿eh? Ojo, que me han dado un Tushiro también de cinco estrellas. Ya no me acordaba. La verdad, y la Tatsuki, la que conseguimos antes. Este qué bien! Yo tengo dos más. Tatsuki pone Tatsuki y Toshiro lo, Ah, sí, la rukia la rukia de cuatro estrellas Por haberla conseguido aquí en el Esa es buena, ¿no? ¿También o qué? Está bien, ¿no? ¿Está buena? Está cheta esa ¿Para? Ah, vale Ya, para subir los 70, ¿no? Genial Vale Cerramos aquí Aquí las órdenes. Coleccionamos. Vale, vale, tranquilo tú me eh, buscando. Yo estoy coleccionando aquí. No te preocupes. Venga. Los semanales. Que nos vienen muy bien también. Venga. Ahí nos ha da dado un montón de moneda. Y recuperamos un poquito de oro que estamos ya faltillo de oro. Sí. Mm. Mm. Me, te ¿Me tengo que ir a la tienda? No me tengo que ir a la historia y conseguirlo, ¿no? Vale, vale. Ya, ya. Fuera de cámara, fuera de cámara. Sí, ahora cuando acabe me voy directamente y lo y lo recojo. Bueno. Ok. O Aceptamos sea, aquí de, de amigos Vale. Perfecto. Y aquí a Matera, por ejemplo, también. Pues bueno, más amigo. Ahí está. Vale. Oh, pues eso puede estar muy bien, ¿eh? Eso puede estar muy bien. Yo creo que ya está bien por hoy. Podemos hacer más cosillas, pero vamos, es que ya, ya la haré. Ya, ya iremos a, aquí al Sumo, otra vez a la tienda, y, y buscaremos más cositas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, chicos y chicas. Yo creo que está muy bien. El Yushiro me está costando trabajo subirlo, ¿eh? Tenemos que ponerlo ya al 200. Yo creo que el próximo capítulo lo subiremos ya. Así que muchas gracias a todos por el feedback. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.